Publicitaria se ufanan diciendo que no es solo armamento, también será turismo. Es humillante la tolerancia que uno debe tener sabiendo que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 Las tácticas de Guaidó del TIAR y la R2P que quedaron sepultadas en el olvido. Juan Guaidó aseguraba que iba a trabajar con la justicia internacional para enjuiciar a Nicolás y sus funcionarios vinculados al terrorismo y al tráfico de estupefacientes. Desde el comienzo de su interinato, Juan Guaidó comenzó en enero de 2019 con promesas y expectativas. El objetivo final era poner fin al gobierno dictatorial de Nicolás e iniciar un proceso de transición que llevara a elecciones libres, así lo plasmaba el estatuto de transición. Para ese entonces, los venezolanos, sobrevivientes de una crisis sin precedentes, celebraron el momento cuando Guaidó prestó juramento desde una plaza ubicada en Caracas. Con mucho optimismo, el pueblo venezolano veía o sea, por fin una luz al final del túnel. Sin embargo, esta se fue apagando poco a poco. El norte de la oposición venezolana comenzó a girar hacia otro rumbo, incluso ni haciendo cambios del estatuto, que quedó de lado el cese a la usurpación y fue criticado por parte de la oposición. Dentro de todas las propuestas, la más certera fue la ruta original, cuando el líder opositor había planteado algunas técnicas eh, de cómo invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para solicitar asistencia militar a otros países de la región, sacar a Nicolás de la Presidencia y volver a la democracia. Guaidó aseguraba en febrero de 2020 que iba a presentar ante la TIAR pruebas de los vínculos del gobierno dictatorial de Nicolás con grupos terroristas. Sin embargo, la promesa de lograr avances a través del acuerdo que hoy integran 17 países no ocurrió, al menos no de momento. Otro de los puntos fue la activación del llamado principio de responsabilidad para proteger R2P. El presidente interino Juan Guaidó lo solicitó ante las delegaciones de 36 países en el marco de la 75 número Asamblea General de la ONU, pero ahí quedó, no hubo avances, además el dirigente Leopoldo López, uno de los voceros del gobierno interino, lo descartó. Inicialmente 21 países eran parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca creado en 1947, pero algunos salieron con el tiempo, entre esos estuvo Venezuela que se retiró en 2012 hasta 2019, cuando la Asamblea Nacional entonces de mayoría opositora aprobó el regreso. Ese mismo año Guaidó era reconocido por más de 50 países y el TIAR figuraba como un acuerdo que fortalecería su posición y sus acciones en beneficio del país. Pero desafortunadamente la asistencia pedida eh, para ese entonces por el presidente interino podía abarcar desde la ruptura de las relaciones diplomáticas y las sanciones económicas hasta una posible intervención militar en defensa del gobierno de Guaidó. En ese momento 12 países respondieron a la solicitud de Guaidó y decidieron convocar una reunión de los ministros de exteriores de las naciones firmantes del diario. Supuestamente estos iban a decidir cómo presionar a Nicolás y determinar si rompían las relaciones diplomáticas y económicas o si iban más lejos y decretaban un bloqueo al transporte naval y aéreo. Dentro de los planes de Juan Guaidó, esto iba a presionar a la represión al trabajar con la justicia internacional y a enjuiciar a los funcionarios vinculados al terrorismo y el tráfico de estupefacientes Tan solo se supo en febrero del año pasado la última novedad cuando el opositor dijo que presentaría ante la TIAR pruebas de la relación del gobierno dictatorial de Nicolás con grupos terroristas. El nexo ha sido expuesto entre otros informes y pronunciamientos de organizaciones independientes, pero esta denuncia de parte de Guaidó no ha registrado nuevos avances. Las palabras pertenecen a Guaidó en la Asamblea General de la ONU. Les pido a todos los representantes de Estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano y considerar una estrategia que contemple escenarios escenario luego de la agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas. Así lo afirmó Guaidó. Aunque la mayoría de países no aceptan las elecciones por considerarlas fraudulentas Panamá, República Dominicana y la Unión Europea tomaron decisiones similares al quitar credenciales de uno de sus embajadores Evitar llamarlo presidente interino o directamente quitarle reconocimiento como autoridad Pasando a segunda noticia La empresa se abrirá insólitas rutas hacia Rusia y también con los iraníes desde Caracas para evadir sanciones esto ya es un hecho y el plan está en marcha. La evidencia de ello es que el gobierno dictatorial chavista, a pesar de la crisis económica que agobia el país, compró transatlánticos aerobus A340 de 250 millones de dólares cada uno. Como una campaña publicitaria, se ufanan diciendo que no es solo armamento, también será turismo. El plan de expansión del consorcio venezolano de industrias aeronáuticas y servicios aéreos del gobierno dictatorial de, de Nicolás, que sigue firme en el plan de incorporar este año a sus rutas de vuelo a dos aliados, los iraníes y los rusos. Se activarán los traslados hacia la tierra ortodoxa de Vladimir Putin y persa de Hassan Rouhani. Con tres nuevos aviones, divulgó y Ramón Velázquez. De acuerdo a los cálculos de la represión chavista, cada avión que adquirió la aerolínea Nicolás tendrá una capacidad de 250 pasajeros para despegar. Sin embargo, esta meta, como casi todo lo ofrecido por la represión, se muestra lejos de cumplirse en el corto plazo. Porque desde finales del año eh, pasado, Conviasa está en la campaña a través de sus redes sociales buscando profesionales con formación en el área porque carecen de personal que los maneje. Se necesita armar una tripulación que pueda cruzar los continentes junto a su flota actual que se compone de un a 30 200 16 Embraer E-190 y 8 Cessan-202 Caravan, para las operaciones en este caso regionales. Pero estos primeros oficiales y capitanes se escanean en Venezuela y complican las intenciones de Combiasa. No es solo la falta del recurso humano, también se unen las fallas operativas. El jueves 25 de febrero, su avión Airbus 340, que salió a la 1 p.m. desde el Aeropuerto Internacional Las Piedras, en el estado Falcón, cargado de combustible para el avión conocido como Jet A1, aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, seis horas después de su salida cuando viajaba al país persa. Desperfectos en el motor, dos obligaron al avión a retomar por no poder en este caso cumplir las 13 horas estimadas hasta el destino iraní. El itinerario de los aviones de Conviasa es realizar dos viajes por día, que se iniciaron desde el pasado 11 de febrero. Uno llega a las piedras cargado de catalizador que luego es transportado en gándolas hasta el complejo refinador Paraguana, mientras que el otro se abastece de combustible para el avión que llevan a la República Islámica Iraní y sale en las tardes. Pasando a la tercera noticia, Vladimir Padrino López, otra vez ministro de la Defensa, pregona soberanía mientras Venezuela es escenario de enfrentamientos entre grupos irregulares. Aunque hable grueso en un discurso que ya nadie cree por las declaraciones del ministro de Defensa, la realidad es otra, ya que amplias extensiones del territorio venezolano están bajo el control de grupos terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. En su afán para mostrar otra cara y querer enfrentar al presidente de Colombia, Iván Duque, Vladimir Padrino López no solo ha cambiado su discurso en cuanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a quienes ahora martiriza diciendo que se les ha perseguido después del acuerdo de paz en una clara reivindicación a la nueva Marquetalia, sino que también oculta la verdadera situación de la ocupación del territorio venezolano. Aparte de que su discurso es cada vez más politizado, según él la única garantía de paz para Venezuela es y seguirá siendo la revolución bolivariana. Como el que le echa mentira a un niño, dijo algo que lo que causó fue risa, según él, si sí, algo ha caracterizado nuestro proyecto histórico, ha sido la verdad. Ha dicho el titular castrense, quien asombrosamente asegura lo siguiente. No nos refugiamos en escondrijos para luchar por nuestra libertad. Tenemos la unidad y tenemos la voluntad. Así lo afirmó. Ante todo lo que ha ocurrido, Vladimir Padrino no quiere decir la verdad al asegurar que mientras exista la FAM, Venezuela no perderá un milímetro más de su territorio. Su verdadero interés es mostrar a la revolución bolivariana como la única solución. Pero desafortunadamente la realidad es otra, ya que amplias extensiones de territorio venezolano están bajo el control de los grupos irregulares. Es la verdadera información que el alto mando militar ha ocultado celosamente. Es humillante la tolerancia que uno debe tener sabiendo que están esos grupos, la mayoría de ellos integrados por colombianos, finaliza diciendo el oficial del ejército. Mientras narra el militar la cruda realidad en la remota frontera a mil kilómetros de Caracas, el ministro padrino saca pecho en pregonar que solo ignorantes de la historia recién podrán comprar titulares que intentan borrar la gesta emancipadora de Chávez inspirado en las banderas antiperialistas de Bolívar para liberar a los pueblos oprimidos de América. La fan permanecerá unida en sus propósitos nacionales, así lo afirmó él. De lástima, pero el discurso no corresponde Con la realidad, no tiene nada que ver Nunca ni siquiera antes De la revolución bolivariana ocurrió tal cosa Siendo más claros Nunca antes de la llegada de Padrino López Al Ministerio de la Defensa El territorio venezolano y la soberanía Estuvieron más comprometidos Bueno amigos, así hemos finalizado Hoy nuestras noticias Espero como siempre todos sus comentarios Sus sugerencias Siempre los estamos leyendo no se les olvide suscribirse a nuestro canal también activar la campanita para que estén al tanto de nuestras noticias y compartir el canal con todos sus amigos en redes sociales hasta una próxima, chao chao